Mis ojos conocieron la dulzura. Cuando me miraste, mi piel supo el calor de la ternura. Cuando me tocaste... Desde entonces eres mi único motivo Mi vida, mi lema, mi emblema Y así me acostumbraste a ser velero Solo de tus besos Y allí la ansiada paz en tus te quiero tus dulces besos, y hoy que sabes que tu amor rompió mis alas, te alejas y entonces me dejas, con las alas rotas, con el alma la. Ahora estoy perdida Como en la derrota Y volar no puedo Porque me has dejado Con las alas rotas ¿Yo qué voy a hacer si estás lejano? Sin tus dulces besos. Porque rompiste del amor mis alas. Hoy que soy tu presa. Y que sabes que me tienes en tus manos. Te alejas y entonces me dejas. Las alas rotas con el alma helada, la esperanza herida, la fe desgarrada, ahora estoy perdida. a la derrota. Ahora estoy perdida, como la derrota, y volar con las alas rotas.